Soy Luis Villanueva, consultor SEO en Mi día a día consiste en eh, gestionar eh, proyectos SEO tanto para clientes como proyectos internos que tenemos en la, en la agencia. Y el día a día, pues, aparte de gestionar, estoy aquí trasteando pues, con diferentes cosas, sobre todo hago un, el SEO más técnico. Soy bastante organizado, lo tengo todo planificado, tengo mi gestor de tareas, pero siempre hay algo nuevo que hacer o algo que se me va a la olla y digo ¡Ostras! Ahora me voy a meter a esto, voy a retrasar las tareas que tengo, pero casi siempre suelen ser de lo mismo eh, cosas muy técnicas o, o cosas de estrategia. mira Ahora estamos haciendo varios experimentos en los que estamos eh, aislando mogollón de incógnitas y tenemos dos eh, webs diferentes en las que vamos eh, probando pues, que el comportamiento del robot de Google eh, en las diferentes páginas. Por ejemplo, pues cuando pones un enlace no follow que pasa, cuando pones un canonical que pasa, cuando bloqueas por robots pero tienes muchos enlaces y eso se llega a indexar o no, eh, sistemas de indexación, eh, mapas web segmentados, una serie de, de, de experimentos que siempre nos preguntamos esto como funcionará, que yo ya hice en el pasado, pero han cambiado mucho las cosas y conviene hacerlo y lo iré sacando en el canal de YouTube y en mi blog eh, en diferentes semanas. El formato YouTube está pegando muy fuerte, um, siempre me han gustado ver a mí vídeos en YouTube, sobre todo eh, me fijé... Ah, bueno, Anteriormente eh, me fijaba mucho en una persona que se llama Marcos Herrera, Marcos Dice, que hacía unos vídeos súper cañeros. Luego otros SEOs fueron haciendo vídeos en YouTube bastante curiosos y el reciente, eh, pues eh, Romo Alfons, eh, ha sacado un formato que gusta bastante. Yo digo, joder, este formato funciona. Al final los tiempos van cambiando y la tecnología está para ayudarnos. El uso mm. que haga cada uno de la tecnología, eso ya es cosa suya. Yo la suelo usar para... para para que me ayuden mi día a día y para que me facilite mogollón de cosas. Al final es una facilidad la que tenemos ahora con los móviles, con el WhatsApp, con las comunicaciones directas ya entre dos personas o entre un grupo de personas y eso es algo que tenemos que aprovechar. Al final la tecnología está a disposición de todo el mundo y nos sirve para... La tecnología está para ayudarnos. El valor del, del SEO no está en las herramientas. Siempre lo digo, siempre, siempre, siempre lo digo. Para trabajar bien el SEO lo primero que tienes que hacer es aislar, aislarte totalmente de lo común y de lo lógico. ¿Vale? Salirte un poquito y decir, vale, estas herramientas las puede usar cualquier persona. Al final una herramienta la, usa, la puede usar cualquier persona que se meta en esa herramienta y diga, ostras, esto funciona así, funciona así, hay tutoriales de todo para usar las herramientas. El valor diferencial del SEO está en esa persona eh, que está pensando en las acciones a realizar. Yo tengo una serie de datos, he pasado una serie de herramientas y tengo todos los datos. Pero tengo que tomar decisiones. Ahí está el valor. Un robot no puede tomar decisiones por ti, es imposible. O poco por algo donde realmente eh, se interactúa, donde realmente conoces a la persona, donde realmente haces negocios, donde realmente estás a gusto, no es detrás de la pantalla. ¿vale? Detrás de la pantalla... Yo siempre, siempre me pasa lo mismo. Cuando hablo con una persona o, o yo recibo muchas críticas. Al final, cuando estás expuesto, recibes muchas críticas. Y las críticas siempre suelen venir detrás de la pantalla, tanto de gente pública como de gente que se oculta tras un perfil falso. ¿vale? Entonces, eh, al final, eh, yo lo defino, el, el tema de la pantalla, como un, un, un está cada uno en su cueva y creo que es un poco cobarde, ¿eh? por decirlo de alguna manera, el poder hablar y expresarte públicamente, que es lo que te facilitan las redes, detrás de la pantalla. Cosas que no dirías realmente, eh, físicamente, las dices detrás de la pantalla sin, porque sabes que no va a tener consecuencias. Cuando tú disfrutas de un éxito, Estás perdiendo tiempo de seguir mejorando. Te estás encantando a ti mismo y puede llevarte a una personalidad un poco prepotente, que es lo que yo odio. El, la prepotencia, el ego, eso lo odio. Eh, quizá porque, porque yo no soy una persona así, pero yo he conseguido, he podido conseguir cosas con, con diferentes, en mis diferentes etapas de la vida y la gente me decía: Joder, es que, ¿has visto lo que has hecho? ¿Has visto lo que has conseguido? ¿has visto? No, es que me da igual. Yo disfruto en mi día a día y lo que he conseguido. Pues, mañana nadie se acuerda. Efectivamente, es que tú no tienes que buscar al público, el público te encuentra. Tú sabes que estás ofreciendo algo que la gente quiere, la gente quiere y tú lo ofreces. Y el público te encuentra a base de buscar, no tú a base de golpear y a base de impactar. Es muy diferente una cosa de la otra. Soy una persona que, que pff, eh, además, no, no, me lo dice siempre la gente, no, no tengo miedo a nada. Y me da igual exactamente lo que piense lo que piense el, el, el entorno que me rodea. Yo intento eh, ir día a día, intento hacer lo que, lo que creo, sobre todo, éticamente correcto, y a partir de ahí... Y yo cuando me levanto digo, eh, hoy voy a hacer lo que quiero, hoy voy a hacer lo que me gusta, si algo no me gusta, no lo voy a hacer, y... vivo feliz. Pero siempre, el vivir, eh, se confunde mucho el, el, el vivir feliz, ¿vale? Eh, ese, ese, ese concepto de felicidad eh, in, pensamos que no va de la mano con responsabilidad y es al revés ese concepto de felicidad tiene que ir de la mano con responsabilidad yo puedo ser feliz con lo que hago, pero tengo, hay una parte que es la responsabilidad y esa responsabilidad hay que tenerla. Evidentemente, yo digo, yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, pero tengo mi parte de responsabilidad que hay veces que hay algo que no me gusta hacer, pero sé que lo tengo que hacer y tengo que hacerlo. no Es que no queda otra. Hay una parte responsable que hay que tener en cuenta. Tres palabras que me complementan eh, en mi día a día e intento transmitirlo todos los días a todas las personas que me rodean y esa frase tiene que estar siempre presente en todas las personas, considero que tiene que estar siempre presente en todas las personas que quieran emprender, que tengan un negocio, que pertenezcan a una empresa y que, y que, vamos, y que, y que estén. Y las frases, yo siempre lo digo, querer, creer y trabajar.